Continuamos ahora la próxima presentación, ¿por qué los operadores de redes deben considerar el tráfico de IoT? Vamos a tener a, como ponentes a Marcela Orviscay, quien es parte y se desempeña en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en Mendoza, Argentina, junto a su colega, el ingeniero Gustavo Mercado, quien este, ambos codirigen el grupo de trabajo de Internet de las Cosas. En LACNOC. Los recibimos con un aplauso, por favor, a ellos. En el escenario, bienvenidos. Bueno, buenas tardes, gracias por asistir a nuestra conferencia. Eh, en primer lugar, un, un poquito un racional, un poquito de introducción a por qué de esta conferencia. Como ustedes saben, ya nos presentaron Marcela. Y yo somos los chair del grupo de IoT de Lagnoc un grupo que se formó por allá, por el Lagni de Costa Rica, 2015 creo que era. Eh, que le propusimos a, casualmente a Cristian hacerlo, y como Cristian no sabe decir que no, nos dijo que sí. Y nos metimos. Sí. Eh, en realidad, ustedes pensarán, ¿qué hace un grupo de IoT, que es, un grupo, que, que es una tecnología de aplicaciones, en un grupo de de operadores de red, ¿qué tendrás que ver? Y eso siempre nos, nos preguntan nuestros colegas del ACNO, que nos miran un poco medio de recelo, así, viste son muy amables, no nos dicen nada, pero siempre, sí, yo creo que nos aguantan porque somos de Mendoza y traemos vino para las, para las after hours del ACNO. Eh, entonces nos pusimos a pensar con Marcela, ¿cómo podíamos aportar algo desde, desde la tecnología de IoT a los operadores de red? Y se nos ocurrió una analogía. Imagínense cómo son los dispositivos de IoT. Son pequeños dispositivos que tienen conectados sensores, que toman datos y los envían de alguna manera, a veces muy extraña, hacia, hacia, hacia un depositorio y ahí los datos son tratados. Y esos pequeños dispositivos son realmente pequeños. Por ejemplo, si yo tengo acá un, un mote, un objeto, que toma datos de la temperatura de, este, de esta sala, seguramente producirá ¿qué sé, una decena de bytes eh, por minuto. ¿sí? Ustedes dirán, una decena de bytes por minuto no es nada en el flujo de Internet. Pero, y, y la analogía es esta, eh, se nos ocurrió que ese dispositivo podría ser como una, como una canilla, un grifo. ¿Saben el... el ¿no es cierto? La, esa, ese aparato que nosotros abrimos y sale agua. No sé cómo se dice acá, nosotros lo decimos en la Argentina de Canilla, no sé por qué, pero bueno, así lo decimos. Y se nos ocurrió que ese pequeño dispositivo podría ser igual que un grifo cerrado, pero que gotea, porque está más cerrado. Y gotea, y gotea, y gotea, por poré. Y hace un pequeño no es cierto? flujo de agua. Pero si ese dispositivo es multiplicado por miles o por millones o por miles de millones, como van a ser los dispositivos de IoT, actualmente tenemos unos 20 mil millones, dentro de unos años van a ser 50 mil millones, mucho más de personas y dispositivos conectados, ese goteo se convierte en un flujo enorme de año, casi un amazonas. Entonces, eso sí va a afectar a los operadores de red el enorme flujo de información que viene de, de los dispositivos de OT van a tener que ser tratados de alguna manera. Y ese nos pareció que iba a ser nuestro aporte a, a, a nuestro heterogéneo grupo. Eh, por supuesto, esta es nuestra idea inicial, es nuestro primer encuentro con esto, con esta idea, y simplemente lo que vamos a hacer ahora es una idea general. En primer lugar, Marcela va... A, a dar un pantallazo de cómo son el comportamiento las tecnologías de IoT para diferenciarlas de las tecnologías o los comportamientos de las redes normales, de las aplicaciones habituales. Y luego yo voy a hacer algún ejemplito eh, inventado, digamos así. Gracias. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, en primer lugar vamos a ver eh, las previsiones del tráfico de IoT eh, si bien, bueno, todos sabemos que el, el tráfico de streaming es el, el más grande, eh, no debemos despreciar tampoco el tema del IoT, ya que por lejos la cantidad de objetos que están conectados es, es mucho más grande, inclusive que de la telefonía celular. Eh, por eso creemos que eh, IoT sería el Internet del, del futuro. Eh, a continuación vamos a ver las diferencias entre IOT y el tráfico actual de Internet. Eh, en marzo del 2015, el Comité de Arquitectura de, de Internet del IAB IETF, eh, dio a conocer un documento para guiar eh, los, eh, los modelos de comunicación y planteó cuatro. Nosotros agregamos uno más. Eh, los modelos, eh, les voy a mostrar rápidamente, tenemos dispositivo a dispositivo, en este, en este caso vemos no sé, una bombilla de un fabricante A, una, un interruptor del fabricante B, y una red inalámbrica con los protocolos, por ejemplo, pusimos Bluetooth, ZigBee, ese sería un modelo de, de conexión el otro modelo de conexión, dispositivo a la nube, tenemos un dispositivo que puede ser un sensor de temperatura, otro dispositivo que puede ser un sensor de dióxido de carbono, por ejemplo, y un proveedor de servicios de aplicaciones. Cada uno de los dispositivos se puede conectar con distintos tipos de protocolos, como los, los vemos ahí, después los vamos a, a nombrar, pero básicamente para que vean la, la estructura. Eh, el otro modelo de conexión sería el dispositivo a puerta de enlace, eh, también tenemos un dispositivo con, eh, con sensor de, de, de temperatura, un dispositivo con, con también un sensor de monóxido de, de carbono y tenemos una puerta de enlace. Sobre el protocolo capa 1 ahí eh, puede estar Bluetooth, y IEEE 802.11, eh, el Wi-Fi, IEEE 802.15.4, por ejemplo, el ERWPAM. Eh, Cada uno de los dispositivos se puede conectar con una pila de protocolos y desde la puerta de enlace podemos utilizar IPv4 y IPv6 para eh, conectarnos al proveedor de servicios de aplicaciones. El otro modelo de conexión eh, es el intercambio de datos de backend. Ahí tenemos, eh, por ejemplo, un sensor de luz, un proveedor de servicios de aplicaciones 1, 2, 3, y tenemos desde el sensor al primer proveedor, por ejemplo, eh, una pila de protocolos, coap o HTTP, y después, entre los proveedores de servicio de aplicaciones, tenemos conexiones, por ejemplo, con JSON, HTTPS, etc. Perdón. Vamos a volver. Estoy avanzando en vez de retroceder. Tengo que apunte hacia allá. Ahí está. Ahora sí. Bien, eh, el, otro, el otro modelo de, de conexión sería procesamiento de borde, que es básicamente igual al, al que habíamos visto de conexión en, eh, en el gateway, pero eh, se produce en la puerta de enlace el procesamiento. Siguiendo con las diferencias entre el IOT y el tráfico actual de, de Internet, vamos a ver eh, ahora algunas características de los paquetes. Nosotros tenemos que los paquetes de IOT, eh, algunas de las principales características son, primero, que son de pequeño tamaño, eh, tienen alto overhead de protocolo, están mal formados y eh, son entrantes salientes. ¿Qué es esto? O sea, pequeño tamaño, eh, podemos eh, tener, por ejemplo, eh, el 802.15.4 tiene un tamaño de 235 bytes. Eh, el, es, ese, pro, ese protocolo es para redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión, por ejemplo, LRWPAM. Eh, Después pusimos ahí como ejemplo LORA, que tiene 220 bytes, eh, lora One, eh, por lo que si no lo saben, esa es una especificación para redes de baja potencia y de área amplia. Después, eh, otro ejemplo podría ser lp que es de redes de área amplia y de baja potencia. Eh, colocamos Sigfox. Sigfox tiene un tamaño de 12 bytes. Sigfox es un proveedor de, de, de operador de red global francés. Eh, después, ¿por qué decimos que están mal formados. Eh, tenemos eh, una gran variedad de fabricantes e implementadores y además no hay suficientes librerías y, y drivers eh, que sean de calidad. Entonces, eh, sin duda surgen códigos eh, de baja calidad, con poca, con poca estandarización y menos test. Por otro lado, decimos que son entrantes y salientes, son de entrada y salida, porque al, al contrario de lo que es la Internet eh, actual, el tráfico de IoT tiene sentido desde el sensor, desde el objeto, hacia la nube. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de los protocolos. Eh, existen más de 50 eh, instituciones de normalización en lo que refiere a IOT. Eh, por lo tanto, no sé si podemos llegar a hablar de estándares. Son muy, muy, muy variados. Tenemos, bueno, algunos ejemplos, el IE, IEEE, el IETF, la ISO, la ITU, el IEC, eh, entre otros. Son, son varios. En cuanto a, a protocolos, estamos casi en, en lo mismo, o sea, mucha diversidad y son pocos conocidos. Tenemos, por ejemplo, SyslowPAM, que es un estándar que posibilita el uso de IPv6 sobre redes basadas en el, la IEEE 802.15.4 eh, y que hace posible que dispositivos eh, como los nodos de una red inalámbrica eh, puedan comunicarse directamente con otros eh, dispositivos IP. Después tenemos RPL, eh, que es el protocolo de enrutamiento de IPv6 para redes con pérdida de paquetes y de bajo consumo. Tenemos también COAP. Eh, que es el protocolo de aplicación restringida eh, es un protocolo cliente-servidor también tenemos el MQTT que es eh, transporte de telemetría de consultas de mensajes es un protocolo de mensajería eh, ligero que se, se usa básicamente cuando se necesita dejar una huella de código pequeña pero están conectadas con redes poco fiables o con recursos limitados eh, como poco ancho de banda, etc. Y también existen, no siempre y cada vez menos, los hilos, eh, los ahí hay algunos, algunos nombres, eh, que son sistemas propietarios, que solo, eh, son pocos conocidos y que solamente quienes los patentaron o los, o los proveedores eh, son los que, los que lo, lo conocen y lo manejan. Eh, cada vez eso es, es menos a medida que va, que va avanzando el, la conexión a internet. Bueno, también vamos a hablar un poquito de seguridad. Todo esto es un pantallazo antes de que comience a hablar Gustavo con, con el ejemplo, pero era para ubicarlos un poquito. Eh, seguridad, una encuesta de IRDETO, ahí está la, el enlace, eh, nos dice que las organizaciones que usan IoT han sufrido al menos un ataque en los últimos 12 meses. Eh, el 90% experimentó un impacto negativo. Eh, como resultado de este ataque, que puede ser eh, tiempos de inactividad eh, operativa, datos de clientes comprometidos, seguridad de usuario final, eh, daños eh, a la marca o la reputación, pérdida de cliente o robo de la propiedad intelectual. Tenemos eh, algunos elementos claves que nosotros podemos eh, tener en cuenta para incrementar la seguridad en, en IoT. Y estos pueden ser, entre otros, la autenticación de todas las entidades antes de que puedan eh, unirse a la red, transferencias eh, confidenciales de datos a través de la red, permitir la integridad de los datos, permitir a los sistemas identificar y alertar sobre la información creada por mm, remitentes desconocidos, permitir un control de acceso basado en roles, eh, proporcionar mecanismos eh, de arranque seguro en dispositivos IoT, y todos los datos eh, deben clasificarse en función de los diferentes niveles de, se, de seguridad. Vamos, aquí. Cuatro características propias de lo que eh, es eh, IOT. Tenemos interoperabilidad, interconectividad, heterogeneidad y escalabilidad. Interoperabilidad... Eh, hay muchos es, es la semántica o el lenguaje de los datos de, de IoT cómo se están manejando la interconectividad son que actualmente los dispositivos de IoT están interconectados a la infraestructura mundial de información y la comunicación heterogeneidad los dispositivos de, de IoT son totalmente heterogéneos eh, y se basan por lo general en, en diferentes plataformas hardware y redes eh, Escalabilidad hace referencia a la gran, eh, la gran cantidad de dispositivos que están conectados ahora, actualmente, el incremento que se produce año a año, eh, el nivel de comunicación e interconexión que, eh, que van a requerir de, en, en poco tiempo y el elevado número de datos que se pueden obtener, eh, analizar y gestionar, eh, que hasta ahora no hemos estado tratando con, con semejante cantidad de cantidad de datos. Bueno, esto fue el pantallazo general, ahora lo dejo con, con Gustavo. Eh, bueno, eh, entonces... Viendo este pantallazo general de cómo es en general IoT, eh, pensamos esta, esta slide para, para ver cuáles son las necesidades, o, o cómo va a impactar, o cuáles son las, eh, las cosas que algunos operadores de red o usuarios de red deberían tener en cuenta cuando se encuentren con, eh, eh, con tráfico de IoT. Por ejemplo, para, una, para un ISP sería interesante... Eh, saber cuál es el tráfico eh, instantáneo y futuro, cómo va a afectar el tráfico dentro de su red, el impacto de la, de, de la infraestructura, cómo monitorizar la IoT. O sea, por ejemplo, ¿podría yo cobrar el tráfico de IoT o podría dar servicios a mis clientes de, de IoT para, para poder sacar algún provecho de esta nueva tecnología? Y, por supuesto, ¿qué voy a necesitar desde el punto de vista de personal para manejar mis redes en IoT. Eh, nosotros hemos inventado un, un término que se llama ingeniero de IoT, ya lo voy a detallar enseguida, eh, pero seguramente el, una, un ISP va a necesitar un ingeniero de IoT, varios, eh, que se dediquen a la operación de la red. También para una empresa o, o una industria que, que se dedique a IoT o que use IoT, es ¿No cierto, seguramente una de las cosas más importantes es cómo voy a tener mi retorno de la inversión, cuáles son los recursos de infraestructura que voy a tener que disponer, cómo va a ser mi inversión, cuál es la coordinación regulatoria y políticas que yo voy a tener que atender para usar ese tráfico, cuál es la facilidad de conexión y los activos industriales que yo voy a tener que necesitar para armar mi, mi aplicación y mi negocio. Y seguramente ahí van a necesitar algún eh, ingeniero de OT, con, como project leader, o como desarrollador, o como investigación y desarrollo. Para la red o el backbone, seguramente el, eh, se va, la, la, los operadores ¿no de, de backbone se van, a, se van a sentir necesitados para ver cómo es el tráfico de IoT, cómo es ese tráfico diverso, disperso, de ida y de venida, mal formado, no seguro, eh, ¿cómo, cómo es el tráfico instantáneo, futuro, el impacto sobre la estructura y seguramente la seguridad, que va a ser un punto muy importante. También para las oficinas técnicas, seguramente la seguridad, la interoperabilidad, la, la interconectividad y la estandarización van a ser aspectos importantes a tener en cuenta y seguramente van a necesitar personal de IoT para llevarlo adelante. Para los usuarios y clientes, Seguramente en este caso los usuarios y clientes van a requerir servicios de IoT, entonces se van a preocupar por la seguridad, por la privacidad, por la interoperabilidad y la interconectividad, la estandarización y la escabilidad. ¿sí? Esos son, nos imaginamos nosotros, las necesidades de los usuarios. Y por supuesto, para finalizar, para los gobiernos y las oficinas de regulación que van a ser encargados de regular esta, esta actividad de alguna manera, eh, seguramente van a, van a estar interesados en regular y reclamar sobre seguridad, interoperabilidad, interconectividad y estandarización y seguramente promocionar y favorecer el crecimiento del ecosistema de IoT como, o sea, una, como una tecnología más, una aplicación más dentro de Internet que mejora la relación de Internet con los clientes y por supuesto también mejora la actividad de las empresas que dan esos servicios. Eso sería en, en, en general, ¿no es cierto?, cómo nosotros vemos que va a impactar IoT dentro de todas las actividades que nosotros llamamos operaciones de Internet. Y por supuesto, seguramente cada uno de estos actores deberá tomar en cuenta esta, estas propuestas nuestras o las que eh, cada uno de ustedes requiera para la operación de su red, ¿no es cierto?, tomando en cuenta la nueva modalidad que nosotros llamamos IOT, que es bastante diferente, el tráfico es bastante diferente al tráfico normal, al tráfico habitual, al tráfico digamos, que nosotros estamos acostumbrados en las redes. Eh, un par de detalles más. Eh, mencioné el, el término ingeniería IOT, que es un término creo que nuevo, estamos acuñándolo, en algunas universidades de Argentina, porque creemos que digamos, la, la tecnología de IoT es una tecnología que abarca muchas otras ingenierías, muchas temáticas, es, digamos, que, que tiene multipropósitos, multi-stakeholder, así digámoslo así, y que abarca desde la, la química o la física del sensor hasta la nube o hasta el, el, el Machine Learning, el Big Data. Cada una de esas etapas que están mostradas ahí, fíjense que abajo yo puse, eh, pusimos, nosotros cuáles son las especialidades, cuáles son las ingenierías, cuáles son las temáticas, que abarca cada uno de esos puntos, y si ustedes lo ven, puede ser una ingeniería completa, desde, que abarca ingeniería de comunicaciones, ingeniería de electrónica, ingeniería física, si es que existiera esa, esa carrera, que existe en algunos lugares, eh, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en redes, ingeniería de internet, ingeniería informática, ingeniería en, en, en computación para la parte de, del cloud computing y por supuesto eh, la ingeniería de, de ciencia, la ciencia de datos, ¿no es para el machine learning. O sea que es una ingeniería completa, desde extremo a extremo. No significa que un, que un experto, que un ingeniero de IoT sea, sea, se tenga que saber, sea un experto en cada uno de estos temas. Simplemente, ¿no es cierto?, cada ingeniero de IoT se... se posicionará en algunas de estas temáticas en donde se podría ser experto. Es, es muy variada la temática, por lo tanto, es difícil abarcarla todo. Pero sí, un ingeniero de diótesis debería conocer toda la cadena. Por lo menos conocerla, comprenderla, ver sus alcances, sí. versus, y ver cómo se solucionan los problemas en toda la cadena. Y contratará o, o se fijará en cada experto para que haga su parte. Y también pensamos que eh, el tema de seguridad, y el tema de gestión de negocio es un tema transversal para toda la cadena de IOT. Estamos promocionando este tipo de, de carreras en Argentina. No sé si nos va a ir bien o, o mal, pero estamos iniciándonos ahí. Bueno, y ahora un pequeño. ¿ah? Acá un pequeño ejercicio que, que nos inventamos con Marcela simplemente para. es ficticio pero nos pareció interesante eh, presentarlo de esta manera. El, lo que les vamos a relatar es algo que pasaría en una planta química, una planta de procesos químicos que no sé si ustedes conocen, pero normalmente, es, como es una planta de procesos, o también puede ser una planta de, de manufactura, eh, eh, siguen unas reglas para la, el, el diseño del negocio, la planificación, la, la, el, el manejo de proveedores el manejo, el manejo de clientes y por supuesto el manejo de producción de la planta a través de normas ampliamente conocidas como es la ISO 95 la ISO 95 es una, una regla ya bastante antigua que, que la mayoría de las empresas la, la siguen para organizar su, sus empresas de procesos y manufactura y la ISO 95 está dividida en, en, en capas hay capas superiores que son las capas del negocio y las capas inferiores que son las capas de la producción. Entonces, eh, podemos decir que, el, que está la Oficina de Gestión de Tecnología y perdón eh, sobreponiéndose a esas capas y hablando de tecnología, porque eso es lo que vamos a hablar, no vamos a hablar de válvulas <ríe> ni de productos químicos, sino vamos a hablar de tecnología sobre una planta química, existen dos oficinas que, ha, que hacen que manejan la tecnología. Una oficina que se llama la oficina de IT, de Information Technology, y la oficina de OT, que es de Operational Technology. La oficina de IT es la que maneja las capas superiores, está presente en las capas superiores y puede ser lo mismo que una oficina de, de Internet o una oficina de, de, de informática en una empresa normal. Maneja toda la parte del negocio, todas las aplicaciones y, por supuesto, Toda la parte de las redes, operar las redes, operar la seguridad, operar los accesos a Internet. La capa de abajo, la capa, la capa operacional, son, eh, simplemente es una oficina también tecnológica que también maneja informática, que también maneja datos, pero maneja en los niveles inferiores, donde ahí ¿no es cierto? están cosas un poco raras como los escadas, los PLC, los sensores. No hay redes como nosotros los conocemos, sino redes específicamente industriales como el file el MADVAS o el Profibas, y por supuesto están la operación de, la, de, de, de todos esos datos eh, en, la, en la parte operacional y por supuesto también se encargan de la seguridad. Ese es el esquema. Bueno, el, la, el ejemplo es este. Dice así, la gente de TI encuentra un tráfico de pequeños y extraños paquetes. Por ahí entran los paquetes, por arriba, por internet. Tratan de alcanzar las partes más internas de la planta química. Si bien IT podría bloquear el acceso a este tráfico, suponiendo peligroso, consulta con OT para ver ¿no es cierto? qué opina la, la gente de abajo. En OT también encuentra que los paquetes son sospechosos, pero están dirigidos a un elemento nombrado como gatekeeper, con nombre eh, desconocido para OT, tipo de router, con nombre Lora One, y que estaría ubicado dentro de la red interna. Ese sería, digamos, el diagnóstico de OT. OT encuentra, recuerda que un seminario sobre un tema de industria 4.0 apareció en la planta hace un tiempo atrás. Algún gerente, ¿no es cierto?, presentó a algunos expertos que hablaron de la tecnología de Industria 4.0. La gerencia había anunciado que se implementaría esa tecnología, consulta, entonces OT consulta al ingeniero de, de, de Industria 4.0, al, al consultor, eh, y que dictó el seminario, y que por supuesto no confirma que sin que OT se supiera, instaló una red de OT dentro de la planta. Una red de OT que tiene sensores, tiene coordinadores, Está en toda la planta e implementa una, las dos capas inferiores de un estándar de, de Industria 4.0 que se llama RAMI, un, un, un, estándar, un estándar, digamos, eh, internacional, ¿no es cierto? Que ¿no es se está poniendo en conocimiento para implementar lo que se llama Industria 4.0. Como, fíjense que, bueno, hay el. Fíjense que hay un gráfico de la RAMI, fíjense que es un gráfico tridimensional y está basado en el gráfico anterior que yo mostré de la ISO, que era un gráfico ¿no en dos dimensiones. Parte del gráfico está ahí, de la ISO, pero aumenta una, una, una, un nivel que se llama la parte del de, eh, ciclo de vida y además eh, pone layers, ¿no es cierto? en donde forman parte de los, los distintas componentes de la, de la RAMI. Al revés de lo que es en la ISO 95, en donde la información se genera en la gerencia y baja a la planta, en la industria 4.0 la información va al revés. Se genera en la planta y va hacia la gerencia. ¿Mm? Es un nuevo modelo, un nuevo paradigma de industria. Entonces, finalmente, finalmente, el, digamos, se dan cuenta no es cierto? que tienen un nuevo elemento dentro de la planta que no conocían. Que, que, que les había producido temor, no es cierto? porque había paquetes muy extraños, ¿no es cierto? pequeños dispositivos, y se encuentran que tienen más dispositivos montados sobre la planta. ¿sí? Por supuesto, como, como estas tecnologías generalmente son decididas por los gerentes, y si los gerentes no tienen buena comunicación con sus oficinas técnicas, suceden este tipo de cosas. Entonces, finalmente, OT y T, eh, acuerdan actuar de alguna manera comenzar a estudiar la nueva tecnología de Industria 4.0, recomendar la formación de un grupo de trabajo, eh, dedicado, por supuesto, a la industria, formado por ingenieros de IoT, que trate y gestione la infraestructura, las redes y los datos de, hoy, de IoT, y las tecnologías asociadas, incluida la seguridad. Esa es la conclusión, ¿no es cierto? O sea, la gerencia, en principio, debería haber informado, cosa que no sucede, no sé si ustedes trabajan en alguna planta, y eso pasa muy a menudo, eh, y ese es nuestro, nuestro pequeño ejemplo de cómo impacta la tecnología de IoT o una aplicación de IoT como Industria en un, en una, 4.0 en una estructura informática ya establecida, ya, eh, digamos, eh, no solamente ya establecida, digamos, históricamente establecida de una manera determinada, con reglas y con procedimientos y con métodos ya establecidos, y cómo viene a impactar IoT. ¿No es cierto? es como, como decía Marcela recién, los datos vienen de abajo o vienen de arriba. Eh, ese, es, ese es el ejemplo que, que presentamos. Por supuesto, es ficticio, pero bien podría ser parte de la realidad de una empresa. Esto también se puede replicar en muchos otros ejemplos en donde el IoT va a impactar de alguna manera. Y, eso, y con esto terminamos. Solamente eh, invitarlos, eh, si quieren eh, unirse a la lista del grupo de trabajo de Internet de las Cosas, somos muy nuevitos. Eh, ahí está la, la dirección de la lista de discusión. Y también si quieren ser eh, parte de IOT, Ciberseguridad, América Latina y el Caribe, también es un grupo nuevo, eh, pero bueno, está, están todos invitados. Muchas, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias. Muy bien, tenemos, sí, algunas preguntas. Sí, a ver si habilitamos el micrófono de aquí. de Tiempo para una pregunta. Muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta para Marcela y Gustavo. Ya sea, puede ser virtual, acá estamos chequeando, pero no hay ninguna por el momento. Recuerden que pueden utilizar el botón de Q&A. Y si no, tomaremos alguna pregunta aquí del salón auditorio estamos con poquito tiempo pero queremos dar la posibilidad a la audiencia para realizar alguna pregunta Marcela y Gustavo pregunta que viene por el Q&A de Oscar Giudice. hola Marcela y Gustavo comentario el caso de estudio presentado es inventado pero muy real lo veo a diario en mi trabajo en este caso yo estoy parado del lado del cloud que interactúa con el resto. Muchas gracias, es un dolor de cabeza. Pregunta, ¿hay estadísticas de tráfico IoT en la región LAC y O en Argentina? Eh, bueno, es un punto que es un punto que no mencionamos eh, deberíamos haberlo mencionado. No hay mucha estadística de tráfico específicamente IoT en el mundo. Hay algunos uh, estudios que dan dando vuelta por ver, pero eh, todavía no es posible, yo creo, ¿no es hacer una identificación o, o una, alguna, alguna agregación, alguna separación entre tráfico normal y tráfico de IoT. Pero sí es una tarea que hay que, que hay que, seguramente, que hay que realizar. Posiblemente, no sé si podríamos tener una tarea para el ACNO, <ríe> que hagamos eso. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Los que quieran hacerles preguntas, por favor. Eh, los ubican que van a estar dando vuelta por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pedimos a Marcela y a Gustavo. Muchísimas gracias por la presentación.